¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Pero yo no estoy bien. Como veis? Estoy un poco resfriado. Así que vamos a hacer el vídeo rápido que me tengo que ir a la cama. Y yo si subo este vídeo es porque se me ha acabado la pasta del trabajo y como hoy estoy de baja... Tengo que descansar, tengo que dormir Pero igualmente tengo un que pagar Así que, subo este vídeo y luego ya me iré a comprar un ibuprofeno, un frenado, lo mí. Así que vamos Yo no soy hipócrita, eh <coughs> las dadas Así que vamos allá vamos a, Hoy vamos a analizar un canal completo, sí No vamos a ver un vídeo Sino vamos a ver varios del mismo canal Y no distintos como he hecho hasta ahora Así, el primer vídeo que vemos es este. ¿Cómo veis? Está bastante bien, pero si vamos adelante del tiempo veremos que cada vez los vídeos ya son más mierdas que antes. Pues os explicaré por qué lo best no drama my life es un proyecto recuperado. ¿Qué va a ser eso un proyecto recuperado? a que no lo parece porque el drama en live es una cosa muy nueva etcétera etcétera etcétera y eso no puede ser así que vosotros los que hacéis los vídeos ya todos allí en el cama muertos tienes alucinaciones o qué eso es un cojín y ya está no hay nada es un cojín mira fíjate bien no sé qué todavía estás soñando o qué. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Que estás soñando o qué? Pues yo aquí veo un muñeco. Hermano, ¿tengo razón o no? ¡Ah! ¡Un cojín! Mejorad o si no os seréis unos malditos hijos de puta. Os veo un 3D, mira. ¡Wow! ¡Cómo mola, Os toco. Estoy tocando. Estos gafas 3D es lo que mola más. No, broma, broma. Lo que quería decir es que ¿por qué todo el mo ¿por qué en YouTube todo el mundo cuando emita un troll lo hace de esta forma? No sé. Soy un troll. se me cae la capa, la capucha y bueno, estoy aquí en mi anonimato. Ah. ah. YouTube es una mierda. Vale, me voy a dormir. ¡Guapas! ¿Qué pasa, rotidófilos? El caso es que. Estoy tenido de negro porque perdí con el Curricé. Jugamos otra vez y perdí, y justamente eso no lo pudimos grabar. Así que, bueno, hoy os vengo a recomendar un canal. Se llama TV3XL y lo he visto gracias a Raspbi. ¡Pam! Y sí, POM! Aquí tenéis su canal. Y eso es todo. Dejadme en vuestros comentarios y todo eso. Y dadle like. Y registraros en Google Plus Sed felices Wow, hello Hoy os vengo a hablar De algo que me ha parecido importante Ma, nah. no, no es importante Es un canal que he encontrado ¿Dónde estás, pingüino? Gracias a JPL Rojo Se llama TV3XL Y hace vídeos cortos y cosas raras Cosas random como yo Oh, un pote de cola Hola cola, bueno Hace cosas raras, random Si yo soy la Melo Girl Ellos son los Melo Boys I... No, lo he hecho mal Si ellos Son los Si yo soy la Random Girl Ellos son los Random Boys Hacen cosas tan raras que ni todos pegas Y te sorprenden, por eso me ha gustado Mah Oh, un pingüino, pingüino, pingüino Ah sí que hablaba con vosotros, no? Mah así Pingüinos, si sí, hablaba con vosotros Que ya me he olvidado, ¿no? Ay, ay, ay, ay Pingüinos míos, voy a leer un comentario Que dice así Melo, te pareces a Austin Powers Yeah, baby El caso es que él se copió de mí ¡Mah! Os tocaría una canción Con mi guitarra Y la canción es la de Austin Powers Que hace Pero la guitarra ahora la, la tiene Rush porque se la he dejado. La otra la rompí ayer en un concierto porque intenté tocar Heavy. <risa> <Ma>. <risa> y rompí toda la guitarra. Y que ya está.